tengas críticas en tus redes sociales cuando un usuario que está enfadado porque ha tenido algún inconveniente con tu producto con tu servicio te deje una mala reseña o bien cuando un hater se pasee por tus redes sociales dejándote comentarios negativos así que ya sabes quédate a ver este vídeo porque te va a ser muy útil para gestionar correctamente la reputación de tu marca pero antes de empezar te invito a que te suscribas a mi canal y que actives las notificaciones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 Como te decía anteriormente, en este vídeo quiero hablar sobre cómo gestionar correctamente los comentarios negativos en las redes sociales. Porque todas las marcas estamos expuestas a recibir comentarios negativos. Si bien es cierto que generalmente esperamos y son más los comentarios positivos, también tenemos que estar preparados para los comentarios negativos desde el minuto 1 que tenemos nuestras redes sociales abiertas, nuestros perfiles abiertos, porque siempre puede surgir la posibilidad de que un cliente que no está contento con nuestro producto o que no ha sido bien atendido y quiere dejar una queja o bien que aparezca un hater a dejarnos un comentario negativo. Por eso, y este es el primer punto, el primer consejo que quiero darte, es importante que no improvises. Tienes que contar con un plan de gestión de crisis para tus redes sociales. ¿Qué es un plan de gestión de crisis? Es un plan en donde está detallado todo lo que vas a hacer, lo que vas a decir, el mensaje que vas a brindar en el caso de los comentarios negativos que te dejen los usuarios en las redes sociales. O también podría ser, por qué no, en tu página web si tienes un blog con comentarios. Tienes que saber qué vas a hacer en este tipo de, de situación. Tienes que saber cómo vas a actuar y tienes que actuar de forma unificada. Vamos a suponer que es un cliente que está enfadado porque tu producto no cumple con sus expectativas. En este caso tienes que saber qué vas a decirle y qué solución le vas a ofrecer. Pero luego si le sucede el mismo inconveniente a otro cliente tienes que y como decía, responder de forma unificada y brindar una situación igual o similar si la situación varía. Lo que no puedes es a un cliente o no deberías o no sería tal vez eh, acorde es ofrecerle a un cliente una solución, a otro otra que no es tan buena y a otro ninguna. Porque también este tipo de situaciones desatan crisis en las redes sociales. Por lo tanto, importante tener este plan de gestión de crisis, saber qué vas a hacer, cómo lo vas a hacer y en el caso de que trabajes con otros proveedores o tengas un equipo, también saber a quién debes contactar para verificar lo que ha sucedido. Si no eres solo tú y tienes más gente, tienes que saber qué es lo que ha sucedido, por qué este cliente se está quejando, cuál ha sido el problema, verificar lo que nos está indicando y poder contactar a las personas que sean necesarias para poder darle una respuesta en tiempo y forma a nuestro cliente. Si es un hater, también tienes que saber que debes responderle. Yo creo que siempre responder es eh, una buena idea, no borrar los comentarios porque eso, eso puede desatar otro problema más, más grande porque eh, el usuario se dará cuenta, sobre todo si es un hater, que has borrado su comentario volverá a comentarte, mencionará que has borrado su comentario y te hará quedar mal por lo tanto siempre responder ese tipo de, de mensajes con mucha eh, simpatía y dar por zanjada la situación en segundo lugar otro factor que es muy importante cuando hay una crisis cuando hay un comentario negativo en nuestras redes sociales es el tiempo en el caso de un cliente enfadado se estima que un cliente espera que le respondan en menos de una hora tienes que ponerte en su situación en sus zapatos es una persona que ha pagado por tu producto o por tu servicio y no está contento ya sea porque lo ha recibido mal, porque no lo ha recibido a tiempo porque no era lo que él esperaba, porque ha habido un error porque no cumple con sus expectativas o el problema que sea pero el tiempo es importante porque si el cliente está enfadado siente que ha pagado por algo que no es lo que, lo que espera y además tú tardas en, en responder eso hará que su enfado se incremente. Cuanto más rápido respondas, más posibilidades tienes de calmar la situación. Y además, otro factor importante con el tema del tiempo es que serás tú el primero en hablar. Y esto es vital. Si un cliente deja un comentario negativo y tú tardas, vamos a suponer un día, es un día en el que otros clientes que hayan tenido tal vez algún problema similar o estén pensando en comprarte y vean este comentario, tienen la posibilidad de hablar ellos primero, hablar antes que tú. Por lo tanto, esto seguirá siendo como una gran bola de nieve, como quien dice, y habrá un montón de personas interactuando ante esta situación. En cambio, si tú eres el primero, tienes la posibilidad de llegar y de responderle a ese cliente enfadado de forma rápida, concisa, efectiva y disminuir su enfado. En el caso de un hater, el tiempo también vital, como te decía anteriormente, nunca borrar el comentario y respóndele rápido. Lamento que no te guste eh, mi canal de YouTube, mi Facebook, mi Twitter. Lamento que no te guste mi contenido. Lamento que no te guste mi cara. Lamento lo que fuese o como sea. Lo que a ti te parezca y lo que vaya en función. Pero responde de forma cordial. Que no pierdas los papeles. No te enfades. Piensa que es una persona que lo que está buscando es precisamente sacar lo peor de ti y exponerte por lo tanto tú mantén la cordura respóndele algo breve y se terminó no le des más vueltas a esta situación y olvídate pasa totalmente de, de él ya hemos entrado como en un plan psicológico pero es cierto es mejor dar una respuesta corta concisa y olvidarse de estas personas que solamente quieren molestarnos y por último el otro factor que es muy importante a la hora de responder a los comentarios negativos es cerrar dando si es un cliente una solución como te decía al principio dar una solución unificada darle la misma solución a todos los clientes o la misma solución para cada caso eh, específico si vas a devolver el dinero si vas a enviar otro, otro producto en el caso de que sea un producto, si vas a brindar eh, un beneficio adicional, pero tratar de unificar. Y siempre la crisis tiene que cerrar con una solución. Tu objetivo es fidelizar al cliente y no hay mejor oportunidad para fidelizar a un cliente que una crisis. A raíz de esas situaciones es donde los clientes se fidelizan un cliente te ha comprado ha tenido una mala experiencia por lo que sea vamos a suponer que tú le envías un producto y el producto llega eh, dañado ha sido un problema con la mensajería un problema eh, en tu negocio o el producto no llega a tiempo o llega otro producto lo que fuese, pero si tú le respondes rápido a ese cliente, le pides disculpas por el, el inconveniente que le puede haber suponido esta situación, le dices que no volverá a ocurrir, que gracias por eh, escribirte y notificarte, que no se haga ningún problema porque esta misma tarde y evidentemente a tu cargo va a llegarle el producto que él estaba necesitando y que además eh, vas a darle un 5% de descuento para eh, que compre otro producto. Pues te aseguro que ese cliente volverá a comprarte. Porque lo que queremos eh, los usuarios es que nos cuiden, que nos mimen, que nos atienden. Y evidentemente entendemos que todos somos humanos, que todos podemos equivocarnos. Pero lo importante es reconocer nuestros errores y ofrecer soluciones. Por lo tanto, siempre cierra una crisis con una solución. En el caso de los haters aquí no hay solución posible, pero sí tienes que cerrar eh, la crisis, la situación, la, el comentario con mucha simpatía. No, como te decía anteriormente, no entrar al, al trapo y aquí sí que no, no hay solución porque cuando a alguien no le gusta tu contenido, tus redes, tu cara, tu color de ojos o lo que fuese... No hay, no hay nada para, para solucionar. Pero trata de, sí, de no eh, violentarte, por decirlo de alguna forma. No, que no saque lo peor de, de ti. Y de dar por, por zanjada la situación. Lo importante de esto es siempre dar las situaciones por cerradas. Y que esto no sea un hilo de comentarios negativos y situaciones. Ese es tu objetivo cuando hay un comentario negativo en las redes sociales. Espero que este vídeo te haya sido útil, que estos consejos te sean eh, de utilidad para aplicar en tus crisis en las redes sociales, que espero que no sean muchas, que no tengas muchos ne comentarios negativos, pero si los tienes, como te decía, es importante estar preparado y saber cómo responder correctamente, cómo gestionar correctamente este tipo de situaciones. Si te ha gustado el vídeo, te invito a que le dejes tu like, que me dejes tu comentario. Necesito tu feedback. También a fin de mes siempre realizo un vídeo en donde respondo a una duda de uno de mis seguidores. Así que puedes dejarme un comentario y proponerme una temática, plantearme una duda o lo que fuese. Y yo genero ese contenido para ti. Como te dije, te invito a que te suscribas. Este mes habrá sorpresas en mi canal. Así que suscríbete, dale al botón de la campanita para que te lleguen las notificaciones y nos vemos el próximo lunes en un nuevo vídeo. Chao chao.